0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho Diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. 31 32 33 34 35 36 treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos 43 44 45 46 47 48 Cuarenta y nueve. Cincuenta. Cincuenta y uno. Cincuenta y dos. Cincuenta y tres. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cinco. Cincuenta y seis. Cincuenta y siete. Cincuenta y ocho. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100.